para poderse apegar a este plan de apoyo en términos de empleo y también para quienes tengan que verse en la necesidad de adquirir un crédito, en este caso para las pymes, ¿cuáles serían estos requisitos? ¿Dónde tienen que presentarlos? ¿Existe un plazo? Por favor, muchas gracias. Bueno, el, eh, voy a empezar por, por la última pregunta. El plazo está abierto, estos son recursos limitados, por tanto es hasta agotar el stock, como dicen los letreros de, de las empresas que venden productos. Por tanto, hasta que agotemos, vamos a hacer una evaluación conforme vaya, vaya eh, portándose la demanda de los créditos para poder, como dice la resolución y como dice el decreto, eh, vamos a seguir buscando recursos para poder seguir introduciendo eh, recursos líquidos a la economía. Por tanto, o sea, esto creo que todavía nos va a llevar varios meses de seguir eh, incentivando con otro tipo de programas posiblemente o con los mismos programas de acuerdo a la evolución y de acuerdo a las circunstancias que nos vaya demandando la situación económica del país. Por tanto, esto, esto va a seguir, vamos a seguir trabajando. En, en cuanto a los requisitos, los requisitos de las pymes, de las, pequeñas, de las micro, pequeñas y medianas empresas, son eh, la, la, los intermediarios que son eh, entidades financieras legalmente constituidas reguladas por la ASFI, tienen una cartera de clientes, les van a ofrecer a sus clientes y el único requisito que, que, que tienen que hacer es demandar solicitar el crédito. ¿no? Por tanto, como ellos tienen una cartera, ya tienen su identificación, por tanto no va a haber, es mero trámite, hay que comunicarle a su entidad de intermediación financiera de microcrédito para que demandar una cantidad determinada de recursos, hay un límite, 133.000 bolivianos por unidad, por tanto esto no, no, no debería ser mayor, estimamos de que la demanda va a ser algo menos que ese monto, pero el, el tema es de que es de mero trámite. El tema de, la, de, los, de los recursos de apoyo a la, al pago de las planillas, tiene como, como requisito el que haya, la empresa sea una empresa real, legalmente constituida, ...y que sus trabajadores estén registrados en alguna de las administradoras de fondos de pensiones, ...nada más. Muy buenas tardes, Paola Caricia TV. Quería preguntarle, usted nos informaba acerca de los pagos que se han ido realizando ya de los bonos... Pero hay mucha gente que está denunciando que no hay la presencia de las entidades financieras... ...en algunos municipios y zonas, y el ministro de Educación el día de hoy... ...anunciaba que se va a hacer un levantamiento de datos para las brigadas móviles... ...¿cuándo va a estar listo esto? Bueno, mire, teníamos un plan maestro para el pago de los bonos, una logística que se ha desarrollado de alguna manera, de manera eficiente, por eso que mostraba yo las cifras, para que evalúen ustedes y la opinión pública, e indudablemente hay unas excepciones, pero estamos trabajando arduamente para solucionar los problemas excepcionales. En el transcurso de las próximas horas, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de de Economía y Finanzas Públicas, a través de nuestro ministro Parada, va a firmar un convenio precisamente para permitir que las Fuerzas Armadas puedan ayudarnos, cooperarnos en el pago en las regiones más distantes de nuestro territorio. buenas tardes, de Unitel. Una consulta, ¿cuál va a ser el criterio de beneficio en relación al bono universal? Se decía anteriormente que van a ser los beneficiarios quienes no han recibido ningún otro bono y además se eh, especificaba que podían ser los que estaban inscritos en la AFP. Eh, ese criterio pareciera ser un, un tanto corto o, o, o no llega al, al universo total. ¿Cuál va a ser el criterio que eh, específicamente se va a emplear? A ver, el, eh, el tema eh, indudablemente es de preocupación general. Lamentablemente, después de esta larga noche de 14 años, no hemos podido construir una base de datos de ciudadanía tenemos muchas dificultades para poder identificar a las personas. Tenemos un muy bajo nivel de bancarización de estas personas a las que quisiéramos llegar, que no cuentan con una, con una caja de ahorro, una cuenta en el, en el sistema financiero, no solamente en los bancos, sino en las IDFs, en las cooperativas, en las que sería muy fácil abonarles en su cuenta. Pero, lamentablemente, no podemos detenernos a analizar las dificultades que, que, que con las que estamos chocando, sino cómo solucionamos el problema. Como ustedes saben, las, los bonos especiales han estado destinados a las, a, las, a las personas más vulnerables. Hemos empezado por todas aquellas personas que tienen eh, la renta dignidad y que no tienen, además de tener la renta dignidad, no cuentan con una renta o una pensión. Hemos hemos, eh, hemos eh, capturado esa base de datos que es fácil de identificar a ellos sí los tenemos identificados hemos capturado la base de datos de la eh, del pago de la del, del, de, de la bonificación eh, a, de las madres y, y por tanto también les hemos las hemos incorporado en el pago y también a los discapacitados no y a los y a los de la comunidad de la ceguera lo cual, o sea, ha sido relativamente fácil porque ellos sí los tenemos identificados. Posteriormente hemos hecho el, el, el, la, el, el bono para apoyar a todas las, las, las personas que eh, de alguna manera tienen que mantener un hogar. Por eso lo hemos llamado el bono familia y hemos capturado las bases de datos del Ministerio de Educación donde tienen registrados a los niños. Por tanto, les hemos asignado una bonificación a cada estudiante del ciclo prebásico, básico y secundario de las eh, unidades educativas del sector público y privado. Por tanto, estamos llegando a todos los hogares en los cuales hay unos niños que están estudiando en la educación eh, obligatoria. Esto es, este, y gracias, y los, los, lo podemos hacer viable el pago de este bono, porque tenemos, el Ministerio de Educación tiene las bases del registro de todos los estudiantes de esos establecimientos educativos. Hemos tenido problemas, la gente no guarda la libreta, no podíamos hacer una norma en la que anotamos todas las excepciones. Pero con toda seguridad que estamos llegando a todos los que queremos llegar y hay un pequeño grupo de gente que a lo mejor está dentro de una franja de excepcionalidad, al cual estamos analizando y caso por caso, con un poco más de tranquilidad, cuando las filas han cesado en las entidades financieras y por tanto vamos a ir resolviendo. No es que no les vamos a pagar, los vamos a pagar si tienen el derecho de cobrarlos. Si nosotros comprobamos de que si las personas están habilitadas al cobro, les vamos a pagar a todos y tenemos seis meses para intentar acercarnos a las personas. El, el, y, y finalmente el, eh, nos queda el saldo de la gente, la gente los cuentapropistas que no reciben ningún no han recibido en este periodo ningún ingreso, ningún salario y por tanto estamos tratando de identificarlos. Es un trabajo monumental tratar de buscarles, buscar la identificación y desarrollar una logística para acercarnos. Tenemos los recursos para pagar esta esta bonificación. El único tema que tenemos que resolver es una vez identificadas la cantidad identificada individualmente cada persona, los vamos a convocar a que se apersonen por las entidades financieras para hacer el cobro del bono universal. Viceministro, exactamente desde cuándo accederían las empresas, y las microempresas a este crédito, qué fecha, y otra consulta más, qué pasaría con aquellas empresas que tienen deudas impositivos que están en un plan de pagos, con impuestos, ¿también accederían a ese, pré a ese préstamo? A ver, el, el tema impositivo eh, no, es, no es el tema que es de mi área, pero te, te lo puedo comentar, es un tema que hemos estado trabajando, hemos hecho una pausa para el pago de los impuestos también y esto hemos beneficiado a todas las empresas que adeudan al, al fisco a, a impuestos. Por tanto, esto no tiene nada que ver con los créditos, los créditos no están relacionados al, al, al, a la otorgación de este crédito, como les decía anteriormente, los requisitos son muy elementales, las personas tienen que llevar, que sean empresas legalmente establecidas y que tengan sus trabajadores registrados en las AFPs, van a obtener el crédito y las micro, las, las micro y pequeñas y medianas empresas van a poder acceder a través de su entidad de intermediación financiera de microcrédito, acceder para poder demandar un crédito que puede llegar a 133.000 bolivianos por cada unidad productiva. ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo? Ah, ¿desde cuándo está disponible? Eh, estamos trabajando, yo precisamente vengo de una, de una reunión de trabajo precisamente para ello, pero estimamos que eh, el, el lunes van a poder empezar a acercarse a sus, a sus entidades de crédito para, para poder solicitar estos créditos. Muchas gracias compañeros muy amables. Muchas gracias, buenas tardes y cuídense y ayúdennos a que la gente respete la cuarentena. Muchas gracias.